anunciado misericordia de Jesucristo, real sacerdocio y gente santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. A vida eterna llegaremos y ayudados del todopoderoso llenos de fortaleza con el sacerdocio y gente santa para anunciar las virtudes de aquel bendiciones como el justo Job en el día de su mar dijo este pues, hombre que si el bien de Dios tenemos porque el mal no habríamos de soportar patria celestial. que mi Redentor vive por siempre y mi vida en este mundo la perdiere en el cielo con mi Cristo la hallaré, si la enfermedad te tiene agobiado o la prueba acecha tu corazón, a Cristo en este altar, hermano mío, Él te ha dado testimonio de su amor. Cuando tú te sientas solo en el camino, nunca pienses que mi Cristo te ha dejado, prometido que estaría con nosotros. La más respuesta te dará. preparado para el que hace más el otro es de gozo junto al Dios eterno te lo ha preparado, acéptale ya Basketball. ¡Sombre! <tose> vida y por la eternidad. Llegó su vida en la cruz para librar al mundo del pecado y con su sangre darnos la salvación hoy recordamos su hermoso sacrificio un memorial perfecto nos dejó santifiquemos pues nuestros corazones para tener con Dios la comunión El que comiera y bebiere indignamente Juicio come y bebe para sí Ponte a cuentas ahora con tu hermano Que el sacrificio de Jesús recordaremos hoy aquí cuerpo llevó nuestros dolores como el pan y recuerda su sufrir en su sangre derramó de su costado y en esta copa su dolor podrá sentir recordamos su hermoso sacrificio un memorial perfecto nos dejó Santifiquemos pues nuestros corazones Para tener con Dios la comunión el que te comiere y bebiere indignamente Juicio pues come y bebe para sí Ponte a cuentas ahora con tu hermano El sacrificio de Jesús recordaremos hoy aquí Sigo adelante hasta llegar a mi eterna mansión. Así yo quiero por escala ir subiendo, no importa que supera mi cuerpo el dolor. Cuando siento que las fuerzas me faltan, y mi fe se siente flaquear. Siento algo muy hermoso en mi pecho, que me ayuda a mi pie continuar. Dale fuerzas mi Cristo bendito, cuando en pruebas mi alma esté hasta el Voy sufriendo y llorando por alcanzar lo que está ahí en el cielo. Si soy fiel a Cristo aquí en la tierra, aunque sufra la corona eterna, sé que Él me dará. oraba en prisión, la iglesia bien entendida que era un siervo de Dios, curaba en todo tiempo protección de Dios ¡Gracias! La protección de Dios Cristo, al que murió y también resucitó, con alegría tributémosle la honra, porque Él es nuestro intercesor. dado Tú los protejas de todo mal Fue pues la oración estando aquí en la tierra intercediendo a nuestro favor sigue intercediendo por el cristiano que le busca en la oración cuando se encuentra su alma agobiada presto atiende a nuestro clamor Y la fe del corazón, que la a nuestra oración, recibiremos el oportuno socorro cuando afligido esté el corazón. esta casa de oración y recibir la bendición del Padre Celestial, aquí se habla con Él y bendice nuestra alma.